Perseguimos el sueño de conseguir una vida segura y previsible, intentando reducir a la mínima expresión la adversidad o la incertidumbre y de esta manera eliminar la angustia o la inquietud que nos pueda producir. Pero si lo conseguimos, incluso en el mejor de los casos posibles, al final nunca nos acabamos sintiendo enteramente felices. ¿Por qué? porque hay un malestar de fondo. Y ese malestar de fondo lo que revela es que hemos olvidado de que somos seres orgánicos. Desde la Ilustración vivimos de un mito, la idea de una civilización, una cultura protectora. Pero hay alguien que nos plantea una pregunta y una sospecha. Si detrás de esa cultura o esa civilización, como pilares, no hubiera otra cosa que la propia represión del ser humano. Quien planteó esa sospecha fue el célebre psiquiatra vienes Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y lo hace en una de sus obras más filosóficas, escrita en 1930, denominada El malestar de la cultura. Para Freud, el ser humano es un ser orgánico movido por pulsiones. A diferencia de los instintos, las pulsiones se pueden modificar. Son fuerzas de carácter psicosomático, que tienen su origen en qué en un aumento de la excitación dentro del organismo. Se produce una tensión y lo que busca el organismo es descargar esa tensión. La descarga de esa tensión produce placer. La pulsión básica en el ser humano es lo que Freud denominará la libido, es decir, el deseo sexual, que está orientado a la procreación y la conservación de la especie. El principio que rige la libido es el principio del placer, es decir, la descarga de esas pulsiones. Pero surge un problema, y es que nuestra búsqueda del placer puede chocar con la búsqueda del placer de otros organismos y además se ha de adaptar a las exigencias de la realidad que nos envuelve. De esta forma, surge una segunda pulsión. Esa segunda pulsión que Freud denominará la pulsión del yo de la autoconservación se va a regir por el principio de la realidad. En vez de satisfacerse el deseo aquí y ahora, el placer se satisface de forma diferida. Es decir, haciendo determinados rodeos. ¿Para qué? Para salvar esas dificultades que nos ofrece la realidad más puramente inmediata. Este planteamiento original, Freud lo modifica al observar las atrocidades y los horrores de la Primera Guerra Mundial. Y Lo hace en una obra que se titula Más allá del principio del placer. En esa obra nos plantea que hay dos pulsiones básicas en el ser humano, eros y zanatos. Eros integra las dos pulsiones que acabamos de describir, es decir, por un lado la libido, la libido el deseo sexual, la búsqueda del placer inmediato, y por otro lado la autoconservación, es decir, la búsqueda del placer diferido ajustándose al principio de realidad. Todo y unificado en una única pulsión, que sería la pulsión de vida, la pulsión de búsqueda de placer, la pulsión eros. Y por otro lado la pulsión de... Zanatos. Zanatos es el impulso de la agresividad, de la violencia. Es zanatos la pulsión de muerte. Es decir, hay, dice Freud, en todo ser vivo, una cierta tendencia a volver al origen. Es decir, a retornar a lo inorgánico. Leemos un fragmento de Eros y Civilización escrito por Marcus, uno de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, en el que se comentan las ideas del malestar de la cultura de Sigmund Freud. El texto dice así. El concepto del hombre que surge de la teoría freudiana es la acusación más irrefutable contra la civilización occidental y al mismo tiempo es la más firme defensa de esta civilización. De acuerdo con Freud, la historia del hombre es la historia de su represión. La cultura restringe no solo su existencia social, sino también la biológica, no solo partes del ser humano, sino su estructura instintiva en sí misma, y sin embargo, tal restricción es la precondición esencial del progreso. Dejados en libertad para proseguir sus objetivos naturales, los instintos básicos del hombre serían incompatibles con toda asociación y preservación duradera. Destruirían incluso lo que unen. El héroe incontrolado es tan fatal como su mortal contrapartida, el instinto de muerte. Sus fuerzas destructivas provienen del hecho de que aspira a una satisfacción que la cultura no puede permitir. La gratificación como tal como un fin en sí misma en cualquier momento. Por tanto, los instintos deben ser desviados de su meta, inhibidos en sus miras. La civilización empieza cuando el objetivo primario, o sea, la satisfacción integral de las necesidades, es efectivamente abandonado. La cultura y la civilización nos ha proporcionado muchos objetos, pero no nos hace felices. ¿Por qué? Porque según Freud nos ha hecho sustituir el principio del placer, es decir, la descarga de pulsiones, por el principio de la realidad. De modo que nos ha hecho renunciar a nuestros deseos sexuales y a nuestras pulsiones más agresivas. Eso es lo que crea el malestar. De modo que, por un lado, a través de la represión, suprimimos, modificamos nuestras pulsiones agresivas que dirigimos hacia adentro. En forma de qué? de nuestra propia conciencia moral, que se convierte en un tribunal sentenciador de lo que en cada momento hacemos, o de lo que él denomina el superyo. Un superyo que él considera que es exigente. Sería el ideal de yo que tenemos, es decir, la idea de lo que aspiramos a ser. Por otro lado, nos obliga, para modificar lo que son nuestros impulsos sexuales, a sublimar, es decir, a dedicar esas energías hacia metas que están socialmente valoradas, como el trabajo, el reconocimiento social, el deporte, la creación artística. ¿Cuál es el precio que al final hemos de pagar? Para obtener seguridad, lo que hacemos es renunciar a a la libertad y a la ausencia de represión. Este es el planteamiento de fondo. Aquí tenemos dos opciones. O consideramos que hemos de dar rienda suelta a las pulsiones y nos moveríamos una sociedad libertaria, o diríamos, no, lo que se ha de imponer por encima de todo es el principio del yo, la idea de la conciencia moral, y entonces podríamos tener una tendencia a una sociedad básicamente totalitaria cuál es de las dos la mejor opción, buscamos un equilibrio, eso es lo que cada uno ha de establecer.